bueno, ahora sí comencemos con lo que te estaba explicando. En este vídeo te quiero contar cuáles son esos gastos iniciales que tienes que realizar cuando tomas la decisión de emprender como Community Manager. Te voy a contar mi experiencia personal y todos aquellos gastos que yo he realizado desde el inicio para poder realizar esta actividad de forma profesional. Empecemos. El primer gasto que yo he realizado ha sido el registro de mi marca. Yo he tomado la decisión de trabajar a través de Birly. Por lo tanto, creía que era un gasto importante. Este es un gasto optativo, no estás obligado a hacer el registro de tu marca. Pero yo en mi caso lo he realizado porque me sentía más tranquila y más segura trabajando a través de una marca que está patentada a mi nombre. Además, consideraba que era importante porque yo a posterior iba a realizar una inversión utilizando este nombre. Por lo tanto, lo que no quería era que luego alguien patentara el nombre a su nombre o que ya estuviese patentado y que tuviese un problema por lo tanto si vas a trabajar a través de un nombre corporativo yo realmente te recomiendo que hagas esta inversión porque vale la pena en mi caso yo he realizado la, el patentamiento de mi marca ante la oficina española de patentes y marcas sale unos 162 euros y realmente me he quedado totalmente tranquila. Utilizo Birly porque es mi nombre y es mi patente y no tengo ningún inconveniente. Y los gastos que te decía que vienen luego son, por ejemplo, el logo, la tarjeta de visita y también todo lo que sea branding, papelería, etcétera En estos gastos tienes, por un lado, bueno, en el logo evidentemente el gasto de un diseñador y lo mismo para las tarjetas de visita. Además, en las tarjetas de visita, aparte de tener el gasto del diseñador, evidentemente tienes el gasto de la tanda de impresión, la cantidad de tarjetas que vayas a imprimir. Y quiero darte un consejo. Yo, eh, lo primero que he hecho ha sido mandar a imprimir unas mil tarjetas que realmente luego me he arrepentido porque ha sido una mala decisión. Esas tarjetas luego dejaron de gustarme, tenían datos desactualizados, etcétera, Y me he quedado con muchísimas tarjetas porque evidentemente uno no tiene tantas oportunidades para repartir tarjetas por lo tanto te recomiendo que si estás comenzando hagas una tirada de impresión un poco más chiquita y que luego más adelante si te siguen gustando y siguen estando actualizadas vuelvas a imprimir más tarjetas pero bueno eso es como tú lo tú lo desees por otro lado otro gasto es el gasto que tienes en el dominio el dominio no solamente es para tener una página web. Yo desde el inicio no tuve página web, tengo una ahora y la estoy rediseñando, pero sin embargo necesitas tener un dominio para poder tener un mail corporativo. Y yo considero que si vas a realizar esta actividad de forma profesional es casi obligatorio trabajar con un dominio personalizado, un dominio que sea arroba tu marca. ¿vale? Yo en mi caso por ejemplo tengo arroba es importante porque realmente la forma que te miren, la forma de la percepción que tengan eh, tus potenciales clientes será distinta, te verán más profesional y realmente no sale mucho dinero. Yo eh, utilizo G Suite y pago 8 euros mensuales, pero sé que hay otras opciones un poco más económicas. Yo he optado por esta opción porque realmente tienen un gran servicio de atención y estoy muy contenta y muy conforme con eh, lo que me brindan y la atención que, que me dan así que eh, si estás pensando en un mail corporativo te, te los recomiendo por otro lado, otro gasto evidentemente es el de las herramientas tal vez ya las tengas y puedas ahorrarte este gasto, yo tenía un ordenador pero cuando comencé a trabajar me di cuenta que mi ordenador se quedaba corto para que yo pueda realizar mi actividad de forma profesional yo necesitaba tener un ordenador que realmente funcione bien y funcione rápido y que no haga que yo esté todo el día protestando por lo lento que era por lo tanto he decidido invertir en un buen portátil en mi caso eh, he comprado un ordenador hp yo no tengo mac eh, es un ordenador que me ha salido unos 800 euros y me he acercado a una tienda de informática les he contado mi trabajo les he contado lo que yo realizo y ellos han buscado un ordenador con las características necesarias para que yo pueda trabajar lo mejor posible. Te recomiendo que si vas a invertir te asesores bien y que estés seguro de lo que vas a, a comprar. Lo mismo con el móvil. Yo tenía un móvil bastante básico y he decidido imprim eh, imprimir no, perdón, eh, invertir en un buen móvil para poder trabajar sin problema. En mi caso yo tengo un Xiaomi. Es un móvil que sale unos 400 euros aproximadamente y realmente funciona bastante bien. Sin embargo, creo que voy a eh, cambiar en breve de, de móvil y voy a pasarme directamente ya a un iPhone. Pero bueno, esto ya es una cuestión personal. Por otro lado, otro gasto evidentemente es el gasto de herramientas. Gasto de eh, herramientas de pago. Yo desde el inicio invertí en dos. Por un lado, OnlyPult, porque quería poder programar todas las cuentas de Instagram, todas las publicaciones de mis clientes y no estar perdiendo tiempo manualmente eh, haciendo las publicaciones, olvidándome, estar pensando en horarios, etc. Y por otro lado, otra de las herramientas en las que invertí desde el principio es Metricool. Metricool sirve para realizar informes, los informes que yo le entrego a mis clientes en la reunión mensual que tenemos. Y evidentemente esta herramienta es eh, una muy buena inversión porque me ahorra muchísimo tiempo. Así que eh, te recomiendo eh, las dos o herramientas similares. Hay muchísimas. Pero eh, en este punto no puedo indicarte precios porque lo cierto es que depende del de tipo de eh, suscripción que tú decidas hacer. Hay un precio si lo haces de forma mensual, otro precio si lo haces de forma semestral y otro precio si lo haces de forma anual. Yo he optado por la versión anual porque lo bueno es que te hacen un descuento bastante importante si tú pagas todo el año. Y yo realmente estaba segura de que quería trabajar con esas herramientas. Había probado la, los periodos de prueba. Bueno, Metricool tiene una versión gratuita, pero es más limitada. La había probado y estaba muy contenta. Y había probado los 7 días que te da OnlyPult para probar la herramienta. Y también estaba muy contenta, así que decidí invertir y trabajar con ellas y sigo trabajando con ellas sin ningún tipo de inconveniente. Estoy realmente muy contenta, las recomiendo. Por otro lado, otro gasto que tal vez tendría que haber mencionado antes, pero se me acaba de ocurrir y me acabo de dar cuenta, es el gasto de la silla de oficina. Este gasto para mí ha sido súper importante. Porque eh, comencé trabajando en la silla del comedor que realmente no es cómoda para estar sentada 8 horas eh, en casa. Así que te recomiendo que inviertas en ello. Yo lo hice también desde, desde el inicio. No me he gastado mucho. Yo tengo una silla de Ikea, una silla de oficina. Que me ha salido unos 90 euros. Pero la verdad es que está muy bien eh, la relación precio-calidad que, que tiene. Y realmente es una buena inversión. Porque uno tiene que trabajar en un lugar eh, en el que esté sentado cómodo, que su espalda esté en una buena posición, etcétera. Tenemos que cuidar nuestra, nuestra salud. Así que te recomiendo también que, si puedes, desde el inicio hagas esta inversión. Y por otro lado, otro gasto que yo he también decidido realizar desde el inicio es el gasto en asesoramiento legal. Yo he contratado a un abogado, he tenido un servicio de consultoría con él, le he explicado de qué va mi, mi trabajo, cuáles son mis servicios, etcétera Y él me ha brindado una eh, charla, una consultoría, podríamos decir, en la que me ha explicado todas las cuestiones que yo tengo que tener en cuenta como community manager para evitar inconvenientes como eh, proveedora y también me ha explicado todo lo que puedo hacer en el caso de tener algún inconveniente con un cliente. Esto a mí me ha dejado muy tranquila porque yo desde el inicio sabía cómo actuar con mis clientes. Además, esta persona era un abogado especialista en TIC, así que también me eh, realizó los contratos que yo les envío a mis clientes cuando establecemos una relación comercial. Yo tengo un contrato de mis servicios que lo envío al cliente y en ese contrato está detallado absolutamente todo, así que me evito dolores de cabeza gracias a tener todo por escrito. De esta forma, mi relación con mis clientes es totalmente transparente desde el inicio los dos estamos enterados de nuestras obligaciones y también me ha realizado eh, unas cláusulas para los presupuestos y además eh, los documentos de conformidad cuando eh, simplemente voy a trabajar con presupuestos por proyectos puntuales así que realmente este gasto también te lo recomiendo si lo puedes hacer desde el inicio porque te dejará más tranquilo te evitarás a lo largo dolores de cabeza y por último, el último gasto que realicé fue el gasto de la adecuación al RGPD, que es la ley de protección de datos obligatorio aquí en Europa. Por lo tanto, este gasto también te lo recomiendo. Hay que ser muy cuidadosos, estamos tratando datos de clientes. Eh, cuando tenemos una página web, sobre todo, que eh, recibimos formularios de, de contacto de clientes y hay que tener cierto cuidado con esos datos que recibimos o lo mismo, con eh, los que se m, suscriben a nuestro boletín, etcétera. Por lo tanto, esto sí que es ley, es obligatorio y es un gasto que te recomiendo que no te saltes y que lo hagas desde el inicio. Así que estos fueron los principales gastos que yo he tenido que realizar desde el principio para poder realizar esta actividad. Como community manager, evidentemente a medida que mi negocio fue evolucionando he tenido que realizar más gastos, he invertido en más herramientas, he invertido en eh, micrófonos, trípodes, eh, materiales de oficina, diseños, etcétera, Presentaciones y demás. Evidentemente a medida que vas creciendo vas teniendo y vas sumando algunos gastos. Pero yo creo que con estos gastos principales puedes empezar como community manager sin ningún tipo de inconveniente. Te recomiendo estos eh, que tengas presente estos gastos y que los realices para que te quedes más tranquila. También te recomiendo que mires si vas a darte de alta como autónomo, qué tipos de ayudas. Hay muchas ayudas para emprendedores, por lo tanto, tal vez puedas beneficiarte de alguna de ellas. Y no seas como yo, que he realizado los gastos y con tiempo, tiempo antes y por lo tanto no puedo aplicar a ningún tipo de ayuda, así que ahí te he dado también otro pequeño consejito, espero que este vídeo te haya sido útil, me encantaría que me dejes tu feedback, que me dejes tus comentarios si te ha quedado alguna duda, si crees que hay algo que no he tocado en profundidad y te gustaría que lo amplíe también dímelo, te invito a que me sigas en otras redes, birly.es, en Instagram es donde estoy más activa. También estoy en Twitter y en Facebook y me puedes encontrar también en LinkedIn y será un placer que conectemos por allí. Te envío un beso enorme y nos vemos el próximo lunes en un nuevo vídeo. Chao, chao.